Puedo besarte ahora Puedo robarte un beso ¡Qué bonito! Era? Ahora sí hay sangre latina aquí Le vamos en por todo el mundo con mi corazón, y que en la reunión usted me esté que quiero el mensaje que allí mande yo se quede entre los dos que en mi estreno entiendo A mí sus susceptibilidad En la sociedad que es? A una próxima oportunidad me siguen en el Instagram como Camilo Montoya Ballinato y me etiquetan todo listo Camilo Montoya Ballinato Dios bendiga y hasta una próxima oportunidad